¿Qué pasa, compitruenos? Por fin un nuevo vídeo, chicos. Hacía muchísimo tiempo que no traía contenido y hoy os traigo algo que me ha ido pidiendo la gente desde hace mucho tiempo, días y meses, o sea, muchísimo tiempo, y que no he podido debido a mis líos con el videojuego y con otros temas que realmente no vienen al caso. Total, que por fin, compitruenos, por fin, os traigo... ...la ROM de Pokémon y Random Lock. Sí, sí, chicos, la serie de hace 10 millones de años... Como ya sabéis, esta serie es ultra, hiper, mega, super, random, con Pokémon random, ataques random, evoluciones random, dificultad incrementada, no sé, es un pepinote chicos, tenéis que jugarlo. Y nada, tenéis el link de descarga en la descripción, espero que lo disfrutéis muchísimo, esto va a ser un vídeo muy cortito, pero el juego, pues oye, tenéis unas cuantas horas de diversión eh, con esta ROM y os propongo, chicos, os propongo, dejar un super like de compitrueno por los viejos tiempos de esta seriaza que realmente también fue un pepinote. Así que nada, un saludo chicos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!